Hola amigos, otra vez con ustedes Y hoy estoy muy contento porque liquidación de fin de temporada Una caña, 3 ,60 metros 60, de lanzar Marca de primer nivel, como es una T. Color, el de papá, color naranja Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasahilos más punteros Una caña espectacular para el lanzamiento de costa en 3 ,60 metros 60 Coloso Lo acompañamos con un reel, un albatros muy potente Una relación de 4-1 a 1, -1. ¿Por qué 4-1-1? subir de fuerza, no de velocidad, para el mar. Dos rulemanes, excelente salto de eficaz, un combo de excelencia. 12 pagos de 750 pesos. Un regalo. Y si todo eso fuera poco, envío gratis a cualquier punto del país. ¿Qué más le puedo decir? 12 pagos. De 750 pesos. Nos encuentran por todos lados. Lo empiezan a buscar, nos encuentran por todos lados. 4253 2503 568 9148 Por Facebook, por Instagram. Pongan el pez gordo. Bueno, busquen que estamos en todos lados. Nos vemos en la próxima con más oferta TV del pez gordo. Chau, chau.